Me enfoque esto, no creo que me esté enfocando Pero muy bien, aquí vamos Vamos con el intro Bueno muchachos, una vez que han visto el intro Hemos mandado a hacer gorritas Estamos pensando hacer más cositas En este video vamos a ver el tema de De la experiencia de utilizar un audífono Tipo los de Apple los i99, los i99 resultaron ser uno de los mejores audífonos que sacó los chinitos, porque estos audífonos son fabricados en China Vamos a, a comentar varios puntos de estos audífonos, la verdad ya los tengo dos años, sé que en la actualidad se venden bastante Hicimos un video de i12, muy buenos audífonos, llegó a más de 10.000 reproducciones me encantó estos dos líneas, más que todo saltar del i2 al i99, sé que actualmente existen nuevos audífonos pero una de las ventajas de este audífono es que se carga magnéticamente magnéticamente como el smartwatch Z32 Pro si no has visto el video te lo recomiendo, es muy bueno, está en la parte de acá arriba básicamente estos audífonos ofrecen un sonido envolvente muy bueno Casi llega a un 70, 80, 90%, 80 diría yo, del sonido de unos AirPods de Apple, primera generación. Anteriormente estaba comparándoles, muy buenos. Ofrecen una carga magnética. Su valor aproximadamente actualmente es de como 27 dólares. Eh, bajó un poquito ya que el tiempo ha pasado, ha salido nueva tecnología. Eh, viene con, puedes poner el tema de tus estuches. Eh, vamos a escuchar cómo suena eh, Espero grabar un videito por ahí Estamos mejorando un poco el tema del canal Los videos anteriormente era un sonido un poco bajo Estamos dando nuevas ideas Tenemos ya más producto para grabar Entonces, eh, básicamente esto es un video para comentarles El tema de los audífonos de 99 Que estarán viendo un video de eh, este audífono chiquito, no, no no, sé si enfoque pero bueno, eh, son táctiles, la batería dura muy bien actualmente, bueno ya ha pasado dos años, uno vale el otro a veces no vale pero la batería ya dura tres horas siendo muy buen elemento actualmente para las llamadas, algo muy importante es que el tema de, del micrófono al principio vale muy bien con el pasar del tiempo, no sé si se tapará dicho micrófono o dejará de funcionar pero su... su complemento de, del día a día que es de escuchar música va a ser muy bueno porque te va a ofrecer muy buen sonido en, en todo sentido si tienes un ecualizador en el celular que básicamente actualmente todos los celulares tienen te dará un buen sonido en, en, en cualquier música que, que tú busques la conectividad es muy buena y te recomiendo siempre mantenerlos cargados más que toda la cajita para que no te quedes sin batería y disfrutar del buen audio que tiene los D99. Eh, esperamos tener la nueva versión que, que ha salido y, eh, de los AirPods. Igual a la, a la copia que va a salir aquí una foto. Entonces eh, esa es más que todo. Hemos visto, hemos probado este producto que la verdad a mí me encanta, me fascina porque tiene muy buen sonido. Si me dirías, José, te los, te los vuelves a comprar, pues los vuelvo a comprar. Porque tiene muy buen sonido, muy buen enganche a, a, al ambiente musical, actualmente existe música 8D, 15D y te la recomiendo escuchar muy bien, ¿no? Entonces, eh, básicamente espero que te haya gustado el video y lo hayas disfrutado, deja cualquier nota que tengas, como resetear los audífonos, simplemente tienes que desconectar de todos los USBs, digo, los Bluetooth. Los en el caso del celular para que no se conecte con nadie mantener la caja abierta un ratito y cerrarla y se van a volver a sincronizar los audífonos espero que les haya gustado dejen su buen like y nos vemos en un próximo video